chicos estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a intentar bueno vamos a descargar e instalar cup yo creo que si sí lo conozco ni si no le dejaré una pequeña imagen como por acá Aquí, me estoy eh, lo que debemos de hacer es irte al link que, te, que, dejan, que dejé abajo descargaste el zip y extraerlo si no se extraerlo que tenemos un extractor y si no traes pues también dejaré uno eh, en caso de buen raro normal es clic derecho y extraer aquí. No, sí. sí, clic derecho y extraer aquí y va a dejar una pequeña carpeta. No tan pequeña porque pesa 2 gigabytes. Eh, entra uno y va a dejar un, va a dejar esto. No deben de moverle nada, nomás van a entrar al setup, al setup y presionarle. En caso de Windows 7 pues va a tener una pequeña un poquito lag bueno, en mi caso para que se graban de más. voy a hacer algo pesado eh, Va a crear, Va a ser por mi ciudad, la pantalla negra Y va a salir esto, solo le pusieron que sí Y luego Esperan a que salga la, la instalación Tengo un poquito de lag por el grabador Y ahí está, miren Ahí se está abriendo Y mira aquí abajito Sale CupCat El CupCat y solo van a usar en nets nets nets y dejar esto seleccionado porque después si no no va a salir un, un, un icono y no se va a poder abrir hasta que lo instale de nuevo y eso no crea nadie nets otra vez y instal. Eh, va a tardar un poquito y lo voy a dejar de mientras le damos un cuarto y regresamos Y creo que ni su corte Bueno, ya es para el... Bueno, eh, ya se está instalando. Cuando se vaya a instalar, nos va a pedir algo más. Pero como mejor no les explico esta que salga. Eh, vamos a salir. Mira, aquí ya salió el Kupgear. Y aquí nos va a pedir una cosa. Si ustedes no tienen install direct X, eh, lo instalan. En mi caso ya lo le aquí. Y a extra, pero en mi caso ya lo tengo. Y. <ríe> eh, mira. Eh, le pones Finish. este tiene el otro. Y aquí tienes a confiar. Eh, vamos a abrirlo para que veas que si sí sirve. Y va. Tardo mucho, porque además estoy grabando. Y además este juego es un poquito pesado. Pero que por mi laptop Vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Mmm y ahí va, pensamos que sí. Les más que sí. sí. No. No. Eh, la miniatura me ayudó a un amigo youtuber que es Jorge Plays, Ahí dejaré el canal abajo de la descripción. Y eh, a mí me ayuda a hacer todas esas cosas que yo me complico mucho. Y es un. Bueno, es un, también es un youtuber, ya lo dejo poquito, pero me quiere ayudar. Ya está cargando. Eh, no responde pues, por esto, pero ahorita se va a poner. Y ahí ahí se juego. Eh, creo que el sonido no está saliendo porque pues, tengo mis audífonos. Pues, Así no me gustaría que. Bueno, ahí va cargando también está un poco pesado porque pues era la grabación y el juego va cargando, va cargando vamos a ofrecer un pequeño corte y te regresamos con la carga ya cargó no fue tanto la espera pero pues mejor lo detuve vamos a iniciar ya lo he jugado antes, pero bueno, los, los estaré para, para enseñarlos. Eh, no sé, qué cargue. En su momento están cantando. Eh, no carga. Se detiene el video un poquito. Listo. Ah, ahí está el juego. Ponemos la eh, yo ya lo tenía configurado y vamos a ver bueno tuve que hacer un corte porque me interrumpieron eh, vamos a verla si le gustó este juego haré un pequeño si le gustó pues haré un gameplay de eh, aprenderlo y como ven si sí funciona el juego vamos a verlo cómo está en tutorial, porque no, no no llevo ninguno vamos a quitar el, este, esta cosa no no lo no puedo quitar Pienso que hacer esa era la historia vamos a ver lo que debe salir en las configuraciones tenían las flechitas pero yo en mi caso lo tengo en las letras y eso se puede configuración desde pues, la configuración. Y ya ves que está sirviendo, ya cuando ponga el tutorial. Bueno, ya que pueda moverme, lo quito. Esperemos, esperemos. Eh, perdón por los cortes, pero es que va muy ligado si ustedes ven. Y no quiero que vean tanto lag y más el tiempo. Eh, aquí lo está explicando las cosas. Eh, y como no yo no entiendo inglés, solo le doy para adelante. Eh, el lag es fácil por las dos cosas que tengo. Ya no, ya cagó. Ah, bueno, el lag no me deja ni jugar lo siento por el lag, y esto es todo por hoy, y los vemos en otro video, adiós.